madre dolida, azotada por el tiempo, te di curar tus heridas sin romper casi el silencio, tus hijos que no han dormido, reconstruyen tu sonrisa, para que vuelva deprisa, la flor que te habita de sorprendida por la maldad de los vientos le da la cara a la vida aun con la vida doliendo Como pirámide erguida, te vi mirando a lo lejos, mi soñadora mordida, arrinconada y sin miedo Te vi abrigando a los niños, te vi amparando a tus viejos, como una madre ofendida por la maldad Se puede embargar tanta bondad con un cuento como bloquear la verdad que está dando a luz los sueños lo que intentas asfixiar lleva décadas sintiendo cuánto puede ser de cruel intentar ¡Huracán más violento!